Hola a todos y bienvenidos a este curso eh, virtual que vamos a impartir desde nuestro canal eh, de Youtube eh, dentro del eh, CRAI Antonio Ulloa de la Universidad de Sevilla. Esta actividad está dirigida a los alumnos de segundo curso de la Asignatura Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia. Bienvenidos a todos y esperemos que bueno, todo salga bien. En este vídeo lo que vamos a ver es eh, básicamente eh, cómo localizar la bibliografía recomendada desde FAMA, eh, cómo eh, recuperar además eh, todo lo que son eh, libros electrónicos que también nos van a venir en, esto, en este momento que, que vivimos y eh, os voy a enseñar también ciertas utilidades básicas eh, que os pueden venir bien pues, a la hora de vuestro eh, aprendizaje. Es una sesión que va a durar entre unos 30 y 40 minutos. Eh, como sabéis, hemos programado el, el estreno del vídeo y, por lo tanto, el, el chat estará activado durante la visualización del mismo, por lo que me podéis hacer las preguntas que, que estiméis oportunas. Vale, para, para empezar el curso mmm, vamos a tener abierto, vamos a utilizar el catálogo Fama, que, como sabéis, eh, es la principal herramienta de... De, de búsqueda de todos los documentos y recursos que pone a vuestra disposición la biblioteca. La dirección la tenéis aquí, es fama.us.es. Eh, lo primero que me gustaría eh, indicaros es que es muy importante que cuando estéis en casa, en, como estamos ahora, en acceso remoto, puesto que no estamos conectados a la red de la, de la universidad, debemos lo primero identificarnos. ¿Mm? Para ello, eh, hacemos clic en la esquina superior, en identificarse, y iniciamos sesión como usuario de la comunidad universitaria. Aquí introducimos nuestro UBUS. Y en este momento, en el momento que le damos a aceptar, pues estaríamos navegando como si estuviéramos en la red de la universidad. Esto es muy importante porque eh, muchos de los recursos que vamos a utilizar son eh, recursos suscritos y, por lo tanto, tenemos que eh, estar autentificados. Eh, una vez que estamos autentificados, vemos aquí nuestro nombre y, por lo tanto, pues ya podemos eh, trabajar. Vale, lo primero que vamos a hacer es eh, vamos a localizar la bibliografía recomendada eh, de la eh, asignatura. Eh, es importante eh, que sepáis que este catálogo tiene eh, dos formas eh, básicas de interactuar con él o recuperar información. Una es esta cajetilla eh, que, que vemos aquí, que además si tenéis, eh, lo usáis por ejemplo con el móvil podéis activar el, la opción de micrófono y eh, dictar vuestra búsqueda por el micrófono. Eh, es importante también que sepáis que este catálogo, esta nueva versión del catálogo, eh, funciona mucho mejor en Google Chrome. Por si bueno, os, observáis alguna dificultad, pues a lo mejor pasando al navegador Google Chrome lo solucionáis. Y luego tiene una búsqueda avanzada eh, que sería pues, para eh, eh, bueno, eh, combinar distintos criterios de búsqueda. Por ejemplo, podemos combinar con el operador booleano y distintas palabras clave y podemos, por ejemplo, señalar pues, un determinado tipo de material o un idioma o fecha. Nosotros vamos a trabajar básicamente con la búsqueda simple. Para localizar la bibliografía de una asignatura, lo que vamos a hacer es, eh, por ejemplo, eh, vamos a... Eh, buscar la bibliografía de vuestra asignatura, ¿eh? entonces aquí escribiríamos bioquímica y biología molecular eh, como observáis cuando vamos escribiendo ¿eh? Eh, el catálogo nos ofrece tres eh, criterios de búsqueda y se activa el, eh, la herramienta de autosugiere en base a búsquedas que ya han hecho otros usuarios para buscar la bibliografía recomendada la opción que debemos de escoger es catálogo damos a buscar nos fijamos en la medida de nuestras posibilidades en los resultados fijaros que hemos obtenido 1738 que son muchos evidentemente pero lo importante está en este lado izquierdo de la pantalla donde nos aparece filtrar los resultados y nos aparecen distintas facetas como disponibilidad, tipo de recurso, eh, por ejemplo, en qué biblioteca se encuentra, físicamente, eh, y si veis aquí aparecen dos facetas que son muy importantes, que es la asignatura, bibliografía o la titulación académica. Si le damos aquí a la faceta asign asignatura de bibliografía, mostrar más, podemos buscar, en este caso, pues la asignatura que la tenemos aquí. E incluso, e e incluso perdón, podríamos eh, eh, activar. Eh, voy a recoger esto. Vale. Eh, podríamos además en titulación académica, podríamos eh, mostrar y escoger por pues, el grado en farmacia. De esta forma aplicamos filtros y ahora veréis que de los 1.737 resultados nos quedamos con 11. Eh, desde, el, desde este filtro catálogo lo que recuperamos es tanto recursos impresos como electrónicos si queremos únicamente quedarnos con los eh, recursos electrónicos, si vamos a esta faceta que se denomina disponibilidad, podríamos quedarnos únicamente con el filtro en línea, lo aplicamos y en este caso ya nos quedamos con tres eh, libros electrónicos. ¿vale? Y ahora ya lo único que tendríamos que hacer es, Pinchar, en este caso vamos a suponer que nos interesa el tercero, Bioquímica, conceptos esenciales. Voy a hacer clic en el título. Y eh, en, aquí lo que encontramos es el detalle de este registro, con la información que tiene cualquier libro, es decir, el título, el autor... Aparece siempre una información abreviada, pero más adelante podemos ver todos los detalles. ¿Veal? Podemos ver que este libro... Eh, pues se ha publicado en Buenos Aires, la editorial Buenos Aires Madrid Panamericana en el año 2014. ¿Vale? Bueno, esto por si queréis ver. Lo importante ahora es que nosotros, este, este es un libro electrónico que queremos consultar. Y desde aquí, eh, si os dais cuenta, nos aparece el acceso es decir, que a este libro electrónico tenemos acceso a través de dos plataformas de, de libros electrónicos o, eh, bueno, proveedores de libros electrónicos, en este caso Panamericana, ¿vale? A través de la plataforma Eureka y Panamericana, a través de Panamericana. En este caso, nosotros lo importante es que demos clic en uno de los dos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver, como ya estamos autentificados, nos hace la pasarela y nos va a llevar directamente al libro ¿vale? bueno, en este caso nos ha llevado a la plataforma bueno, no pasa nada el, el libro eh, ¿cómo se llamaba? a ah, bioquímica, conceptos eh, esenciales ¿vale? lo que vamos a hacer es irnos para atrás y en lugar de ir vamos a darle al segundo y supongo que ya sí que nos llevará eh, directamente al, al libro ¿vale? y aquí ya si os dais cuenta, tenemos el libro y, bueno, lo podemos eh, leer. ¿Mm? Podemos ir, por ejemplo, a esta sección y podemos empezar, pues, yo que sé, a leernos este apartado, este capítulo y podemos ya, como veis, consultarlo. Vale, entonces es importante que entendáis que todos los libros electrónicos que tiene la biblioteca, que tiene suscrita la biblioteca individualmente están disponibles desde el catálogo, porque están incorporados como título, ¿Mm? ¿vale? Podríamos, por ejemplo, entrar, entrar en esto, en este que es un texto ilustrado e interactivo, y podemos ver, por ejemplo, que en este caso, fijaros qué plataforma nos proporciona este libro, una plataforma muy interesante de Sevier que se llama Clinical Case Student. ¿vale? Entonces. Eh, este libro individualmente está integrado en esa plataforma Esto ahora vamos a profundizar un poquito más Vale Esta sería la forma de acceder a la bibliografía recomendada ¿eh? De una asignatura eh, Vamos ahora a hacer eh, otro tipo de, de búsqueda eh, le voy a dar a inicio para limpiarlo, ¿vale? Limpiar todo lo que hemos hecho. Mm, por ejemplo, eh, vamos a suponer que estamos interesados en un libro electrónico que, me, bueno, que, me, que trate sobre los métodos de la bioquímica, ¿vale? Pues aquí escribiríamos bioquímica, métodos. Y hacemos lo mismo, le damos a buscar en ca a catálogo. Y ya más rápidamente nos vamos a los que están disponibles en línea. ¿Veis? Y obtenemos 50 resultados. Los puedo ordenar por fecha más reciente, fecha más antigua, por título, por autor. Esto ya es una funcionalidad del propio catálogo. Imaginaros que me interesa este primero, pincho en el título y veo que está disponible a través de la plataforma el libro. Únicamente como yo estoy autentificado con mi UBUS, accedería directamente al libro, ¿vale? Aquí tendríamos que dar a aceptar y continuar para las cookies y cerramos. ¿Veis? Este, esta sería otro tipo de plataforma, esta es la plataforma El Libro o en algunos casos también puede aparecer como el elibro.net y aquí eh, pues podemos siempre leer en línea ¿Mm? y aquí tenemos el libro Bioquímica, Técnicas y Métodos y si os vais dando cuenta, todas las plataformas de libros electrónicos perdón, incorporan un visor de documento. De manera que bueno, pues uno puede, por ejemplo, establecer o compartir el, el vínculo o en algunos casos pues tiene opciones de impresión, etc. Realmente eh, la, los usos permitidos dentro de cada plataforma está definida dentro de cada proveedor, ¿vale? Entonces, eh, eso es al principio, pues, iréis acostumbrando. Al final, cuando uno a, es usuario habitual de estas plataformas, pues ya sabe si usa el libro, que funciona de una manera, si usa Clinical Key Student, funciona de otra, ¿vale? Bueno. Me vuelvo otra vez al catálogo Fama. Y eh, bueno, eh, vamos a, ahora os voy a, voy a relacionar un poco eh, esta búsqueda que yo he hecho, ¿no? Nosotros hemos buscado por Bioquímica Métodos, pode, aquí puedo agregar más palabras si fuera necesario. Imaginaros que os in, este libro, este libro que os interesa tenerlo guardado de alguna manera... Para volver sobre él, bueno, pues lo podéis hacer, en este caso, el catálogo Fama tiene una opción que es eh, esta chincheta que sirve para guardar eh, el ejemplar eh, o registro. Si yo doy clic aquí, veis que se va hacia arriba, de forma que ahora yo eh, siempre puedo volver a mis favoritos y en este caso, veis, pues lo tengo ya guardado para... Eh, si quiero volver a entrar, pues acceder a él. También las plataformas de libros electrónicos, ya fuera de, de fama, pues suelen tener eh, una opción de, como de estantería, donde uno va guardando los libros que le interesan. En muchos casos, en estas plataformas de libros electrónicos, puede ser que para usar estas funcionalidades, eh, a, por decirlo de alguna manera, avanzada o personalizadas, os... Eh, os eh, obliguen de alguna manera a hacer un registro personal en esa plataforma Yo os aconsejo que si vais a usar mucho la plataforma hagáis ese registro personalizado porque así podéis eh, hacer pues, más, más cosas eh, vale. otra, otra cosa interesante que os voy a explicar para cuando hagáis trabajo es que si os fijáis aquí dentro de cada registro aquí tenéis un como un cuadro, una barra de herramientas, eh, y tenéis una opción que cita, de manera que, fijaros, yo puedo generar eh, una cita en un estilo bibliográfico, por ejemplo, el Vancouver, lo puedo copiar al portapapeles y la puedo después pegar pues, en un documento de Word o una presentación PowerPoint. ¿Vale? Eh, bueno, aquí os indica, recuerde comprobar la cita antes de incluirlas en un trabajo. Y de esta manera, pues, eh, pues citamos la fuente, ¿eh? que sabéis que es muy importante en, lo, en los trabajos. Vamos a, ahora vamos a ir a la página del CRAI Antonio Dulloa, eh, porque os, quisiera, os quiero enseñar que... Desde nuestro, Yo he hablado de que los títulos, normalmente los títulos de libro electrónico los podemos eh, recuperar desde el catálogo Fama. Pero eh, si queréis conocer cuáles son las plataformas de libros electrónicos más interesantes para el hay Antonio de Ulloa, eh, per, para las áreas y las bibliotecas del hay Antonio de Ulloa, farmacia, biología, química y física... Eh, desde nuestra página tenemos aquí un cuadro amarillito que son los imprescindibles y aquí tenemos un enlace a las plataformas de libro electrónico y aquí podéis ver pues eh, todas las plataformas que os recomendamos eh, veis que algunas ya las hemos, o hemos accedido a ellos al buscar un libro desde el catálogo fama aquí tenemos el libro aquí tenemos clinical case en algunos casos pues os da información de lo que contiene cada plataforma. Por ejemplo, iNGBook, Book, eh, que son monografías y manuales universitarios en español, principalmente sobre ciencia y tecnología. Vamos a entrar aquí, en esta plataforma. Como veis, eh, lo que hace es llevaros al, al registro dentro del catálogo Fama, pero ahora yo aquí puedo acceder a la plataforma. Vamos a esperar, ¿veis? Y aquí está la, la, la plataforma, voy a aceptar cookies. Eh, ¿Veis? En este caso eh, tiene la opción que os he dicho de registro. Aquí podemos eh, buscar, vamos a buscar bioquímica, a ver qué encontramos. Vamos a darle a buscar. ¿Vale? Y aquí fijaros los libros que tenéis para utilizar, eh, que bueno, yo creo que os, os puede venir muy bien. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo, parece, el coronavirus. Bueno, eh, aquí directamente pues le damos a leer libro ¿no? y esta plataforma también está muy, está muy bien. ¿no? Si creéis necesario que hagamos desde el CRAI algún tutorial, aunque nosotros ya en nuestro canal de YouTube tenemos eh, bastantes tutoriales sobre distintas plataformas, por ejemplo, uno de los últimos que hemos hecho es sobre Clinical Key Student, pero podemos hacer, por ejemplo, pues sobre estos otros recursos. ¿Mm? Bueno, pues aquí podéis ver, eh, aquí tenéis la tabla de contenidos, Aquí tenéis las miniaturas, eh, la información del libro, etcétera. Podéis pinchar. Y otra de las cosas interesantes es que normalmente los libros electrónicos eh, todos suelen tener también mmm, la posibilidad de buscar dentro del propio capítulo. ¿Mm? ¿Vale? Está cargando aquí en la lupa, de forma que podéis buscar dentro de todo el, el libro electrónico pues no sé, por ejemplo, vamos a buscar, eh, yo qué sé, ensayos clínicos, eh, le voy a decir exacta, le, voy, le doy a buscar, ¿vale? Y me saca del libro, pues todo lo que encuentra sobre esa palabra. Esto es muy, muy útil. ¿Mm? Vale, bueno, pues esto, aquí tenéis, por ejemplo, pues Médica Panamericana, hay también algunas plataformas, bueno, el libro es multidisciplinar, y hay algunas, por ejemplo, como Safari o Biblioteca Online Eni, que son también para libros de informática. Eh, Esto, pues, evidentemente, por su carácter instrumental, pues, es importante también que, que, que accedáis a ellos. Eh, bueno, yo eh, creo que... Ah, se me olvidaba indicaros que... Eh, voy a irme a la página del hay otra vez... Eh, indicaros que eh, eh, además eh, tenéis eh, desde util, desde busca un momentito desde utiliza espero que lo busque estoy buscando el enlace a los recursos electrónicos vale aquí aquí fijaros que tenéis busca y encuentra esta pestaña y aquí tenéis los recursos electrónicos eh, os quiero enseñar esta página porque eh, aquí tenéis un enlace a eh, recursos electrónicos en abierto. Eh, muchos proveedores y editoriales pues, están eh, abriendo eh, sus recursos debido al bueno, tema y la situación en la que vivimos. ¿Mm? Entonces aquí la biblioteca está eh, diariamente eh, cuando, pues, añadiendo pues, nuevos proveedores que abren su, su contenido. ¿Mm? Eh, bueno, creo, creo que no se me olvida nada, eh, simplemente eh, bueno, terminaría diciendo que bueno que, que aparte de estas plataformas que son mm, más especializadas y relacionadas con, con el CRAI, con las áreas del CRAI, eh, pues eh, eh, tenemos más, más plataformas que están en la página esta que os he indicado, de Busca y Encuentra. Bueno, pues aquí tenéis libros electrónicos, aquí tenemos las principales colecciones. Nosotros lo que hemos hecho de aquí son unas 25 plataformas, pues extraer las más importantes para el área científica. Eh, y eh, también, pues llamar vuestra atención, por si bueno estos días queréis, pues también leer libros, aquí tenemos también nuestra plataforma eh, nuestro servicio de préstamo de libros electrónicos que bueno, además hay audiolibros y bueno, hay, hay libros para aprendizaje de idiomas, etcétera ¿vale? Eh, bueno, finalizo ya eh, esta pequeña sesión eh, de formación eh, comentaros que que, en, eso, que en este, este vídeo pues, estará disponible en nuestro canal del, del CRAI ¿vale? En nuestro canal de YouTube, que lo tenéis aquí, del CRAI Antonio Duyoa. Y aquí en, en la descripción del vídeo eh, os voy a dejar... Pues algunos enlaces para que podáis eh, a posteriori pues, acceder a las distintas páginas que hemos visto a lo largo de este, de este, de este tutorial o vídeo. ¿vale? Bueno, eh, gracias y espero que, eh, bueno, que aprendáis o que hayáis aprendido y haya parecido práctica la sesión y para cualquier cosa que necesitéis, pues Estoy a vuestra disposición. Un cordial saludo y ánimo para todos.